¡Misito! precioso, con sus dos dientes, <risa> <risa> los dos únicos que le quedan. ¿Y qué le pasa? Pues lo va a hacer. Ay, gorda. Nada, le va a tomar una muestra, Sil, ¿Sí? porque hemos visto como que tiene una masita aquí. Y, y queremos ver que no se haya reproducido el tumor, las células tumorales. Pero descartarlo, él está súper bien. Está cada día, bueno, súper bien. Teniendo en cuenta que está cada día mejor. Y de hecho, quería estar fuera y ya se va corriendo y tal. Pero sí que es verdad que... que... Ay, gordo, gordo, gordo, gordo que aquí tiene bastante bulto, ahí le han operado un tumor y, y podría ser, la verdad, estamos un poco preocupados y ahora le va, le va a tomar una muestra así, que está ahí limpiándole, súper concentrada, y lo llevaremos al veterinario ¿no? y a ver qué nos dicen. Vale. Se está empezando a hacer el montón de respuesta ¿eh? O sea, esta una semana va a ser impensable.